Eh, bueno, ¿qué es el riesgo? Eh, la incertidumbre está muy de moda, podremos hablar de globalización, tiempos de incertidumbre, Bauman habla de liquidez, que es un poco referida a esa eh, incertidumbre que tenemos de quién es el Estado, quién, dónde está el poder, eh, cuáles son las bases en las que nos estamos eh, parando como sociedad, sin duda, el catalizador de todo este movimiento pues, es el cambio de modelo económico que pasa en los 80, el consenso de Washington, y que ahora, digamos que nuestro dios es el libre mercado. ¿Cuáles? Me veo tres principales líneas aquí, que son la privatización, o sea, las empresas se ocupan de lo que el Estado ya no puede, ya no quiere, y esto hace, por supuesto, un cambio de valores. Cuando se privatiza, pues... Hay un cambio en todos los preceptos. ¿Por qué? Porque ya no se buscan las ganancias sociales, sino que se buscan las ganancias individuales. Eso hace un, un, una modificación brusca en lo que conocemos como sociedad. Después, me parece que otro punto importante de individualización, que es pensar a los demás como un riesgo. No eh, bien nos queremos encubrir, empezamos a hacernos vallas contra los demás. Y también... Eh, pensar en que los rendimientos y la eficiencia es lo más importante, eh, mata un poco lo colectivo, porque en vez de pensar como unidad, pensamos más bien en competencia. Y esto eh, me parece que deriva en la desigualdad. Hemos fijado un discurso pro crecimiento sin fijarnos bien en qué conseguimos con el desarrollo. me parece que estas tres líneas van a quedar más claras. Privatización, lo podemos ver, estas tres líneas se ven en la ciudad, son cosas tangibles que podemos ver día a día. Este por ejemplo es el estadio del Seguro Social, el único estadio de béisbol que teníamos y ahora no tenemos eh, estadio de béisbol como ciudad. Y ahora tenemos el padrísimo <coughs> Centro Comercial Parque Delta. ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque si bien se puede decir que un estadio no es exactamente un espacio público, hay ciertas tendencias que es como ir a un acto colectivo, tener, ir a apoyar a un equipo, tener cierta identidad y pertenencia con un equipo, eh, ir a identificarte con la mascota, no sé, y ahora se convierte en un espacio de mero consumo y circulación. Otro ejemplo es eh, la plaza de Toreo Cuatro Caminos, que ahora es la plaza de Toreo Central Shop, ¿no? Que es para comprar. Y, y es lo mismo, si bien uno no tiene por qué decir, ah, oh, sí, viva, maten a los toros, pues era un espacio en donde la gente va también a sentirse identificada. Y ahora es un lugar otra vez repito, de consumo, sin, sin más. Y vemos esto también no solamente con espacios que están destinados de alguna forma a algo colectivo, sino que lo vemos en todos los territorios en general. Esto es algo que dice Salvador Medina, que pues eran territorios más bien de viviendas y había calles amplias, y ahora tenemos oasis Coyacán y un Walmart, entonces es, compren, compren, compren, no tenemos espacio para nada más. ¿A qué voy? Nos quieren vender con los centros comerciales Que hay un espacio Que son un espacio abierto Donde podemos ir y ver gente Pero en realidad nos están vendiendo Esta idea eh, Es Oh sí, voy a ir a conocer gente Como yo O estoy en un espacio seguro Pero en realidad es Están vendiendo esta idea Aquí, este es eh, Forum Shops, aquí Palace En Las Vegas y qué vemos aquí? Digamos que en el principio cuando decir eso no es un centro comercial, pero es que te quieren vender la idea de que no es un centro comercial, que estás en Roma, con historia, identidad, eh, y tienes un cielo azul, pero en realidad no están diseñados para que la gente colectivice, socialice, sino que compre. En, de México, desde el 2006 al 2008, aumentaron eh, 150 impresionante y lo que vemos es que el gobierno se dice, uh, me quito, es, el espacio es, es de los individuos y pues los vende, súper fácil. Esto eh, me da pausa a una cosa, ¿qué es lo que entendemos por seguridad? Es un verdaderamente un espacio cerrado, con policía privada, porque más bien el esta dinámica de mercado que nos hace pensar en que estamos solos y que somos solamente clientes, por un lado está ese, ese discurso, ¿no? El, el, tú eres dueño de tu propio destino, eh, lo ¿no? Y, y por el otro lado está también, si, bueno, si tú eres dueño de tu propio destino, pues tú cuídate. No hay nadie más que te cuide. Entonces empezamos a poner barreras, pero no son barreras eh, de la mente, digamos abstractas. Son barreras reales, barrotes, rejas, cámaras. Y esto es lo que llamaba Bauman la arquitectura de terror. Y en las ciudades ha aumentado muchísimo. Estas son fotos que yo tomé en mi colonia. O sea, es, es, son, son recurrentes y primero... Y esto empieza, no sé, en, en un espacio como un centro comercial. Pero luego se pasa a las colonias, ¿no? Las colonias empiezan a cerrarse, levantan muros ciegos, levantan rejas, rejas electrificadas, y, y después las gentes van a querer una caseta de seguridad, y luego le van a poner cámaras, y luego van a ponerle barrotes a, la, a, la, a las ventanas. Y eso nos habla de un miedo impresionante hacia los demás. En segundo lugar, regresando a la línea de la individualización. Muchas veces pensamos que en la ciudad hay muchísima gente y, así ah, lo cosmopolita. Pero a veces mucha gente no significa que vaya a haber convivencia con esa gente. Más bien nos ponemos una máscara para evitar um, a las personas. Y también lo conecto con el mismo discurso, por ejemplo, de la tolerancia. Eh, el punto es tolerar a los demás. Yo, en mi individualidad, en mi diferencia, te tolero como diferente, pero no quiero integrarte ni quiero comprometerme contigo. Entonces la parte de civilidad, ciudadanía, queda muy dispersa y muy sin sentido. Esto me recuerda también a un fenómeno que hubo en el 2012 en Ciudad de Zahualcó, en el Estado de México, una de las partes de, de nuestra metrópolis y que hubo el 6 de septiembre, un pánico colectivo que empezaron en redes sociales a decir: ¡Ey, están habiendo balazos! El narco se metió. Hubo, incluso yo tuve compañeros que faltaron el día anterior, se cerraron eh, al día siguiente, eh, se cerraron escuelas. Y fue por puro pánico. Eh, y esto no era porque sí hubiera balazos. Salieron policías, estuvieron diciendo que no había ningún problema, pero la gente no lo creía, creía en las redes sociales. Y lo que yo digo es: votemos a ver el espacio de Ciudad de San Marcoso. ¿Dónde está el espacio público aquí? ¿Dónde la gente puede conocerse? ¿Dónde la gente puede confiar en los demás? ¿Cómo están conociendo a sus vecinos? Pues claramente van a tener más confianza en, el, en lo que dice Internet que en sus vecinos. Ahora, también las actividades tal vez más individualizadas. Estas son eh, estadísticas del de la encuesta nacional de cultura, eh, que se hizo en el 2012. Los eventos culturales a los que la gente va en vía pública son 3 de cada 10 personas, consume eventos culturales en la vía pública, 4 de cada 10 compra cultura en, en vía pública, y el 50% ya consume en internet. Esto también lo vemos espacialmente. Regreso, o sea, de, ver, de ir a un cine con muchas personas, a a comprar un DVD, que tal vez lo puedes ver con tu familia, allá de plano, verlo en tu celular, con tus audífonos. Entonces, es, es estar marcando una total de yo, yo en mi mundo, y mi territorio, y no te acerques a mis círculos. Esto nos lleva, de nuevo, a lo que es la desigualdad. ¿Por qué? Porque el libre mercado ha in in inhabilitado la movilidad social. Hemos, lo que he estado recalcando todo este tiempo es yo me cierro y tú eres diferente, aléjate. Pues eso estamos haciendo espacialmente. Entonces se está relegando a las personas en su vivienda, entonces no queremos integrarlo en lo que es nuestra ciudad, a nuestra ciudadanía. Están formando lo que se llaman... Eh, guetos también, y el tema de la gentrificación ha tomado muchísima importancia últimamente. Porque esto, en la Ciudad de México no se nota tanto, pero un ejemplo es la Roma, ¿no? Este era un mercado tradicional, de alguna forma, que lo convirtieron en un par de moda eh, y, y el punto es que no integraron a las personas que estaban trabajando en ese mercado originalmente, ¿no? Simplemente fue, pues, ya no puedes con el nivel de vida actual, eh, el nivel presupuestal de, de esta zona, pues vete, no hay más. Y regreso a los guetos. Estos son, estas son imágenes, este es Tlalpuente, esto es Central Park Inter Lomas y esto es Lomas Villarreal. Y estos... Son eh, lugares fuera del centro de la ciudad, en donde van a esconderse de la muchedumbre los ricos. Y por otro lado, también tenemos, obviamente, nietos para pobres, ¿no? Que son, esto, esto es una imagen de, Ecatepec, de Iztapalapa, y no sé, la Vicente Herrera, todo eso. Eh, entonces, si no integramos a la gente espacialmente, ¿cómo se supone que vamos a superar esto? que me parece muy muy interesante porque es el, el mapa eh, de los prejuicios de la Ciudad de México. Entonces eh, me parece aquí no se nota tanto, pero alrededor de toda la zona dicen no cruzar. El Oriente dice tío, eh, delincuencia y arriba más delincuencia, ¿no? Entonces es no pases allí están los pobres, los feos, los si inte no integramos, nos comprometemos con toda la gente, pues entonces ¿dónde queda la idea de participar, la idea de eh, integrarnos y hacer civilidad y ciudadanía? Al punto que quiero llegar es que el eh, discurso democrático que nos han estado vendiendo como Estado también las empresas, que en principio puede parecer que capitalismo y, y democracia sí pueden eh, convivir bien, no está funcionando. Es porque la acción colectiva está atrapada en un, en un dilema de prisionero. Nos resulta más riesgoso apostarle a lo colectivo que apostarle a lo individual, aunque gane un poquito menos. Eh, entonces queda también difuso quién es el enemigo, y al final no podemos creer en nada, creemos en la ciencia, creemos en la democracia. Me parece, yo veo en todo este problema, que hay una posibilidad en solucionarlo justamente en lo espacial. Si empezamos a integrar eh, de manera territorial, se pueden hacer cosas interesantes. Por último, acabo con esta foto que es de Totnes, que se llama, es, es una ciudad en transición esto está en Gran, Bre Gran Bretaña, y le apostaron más bien a la sustentabilidad, a, a energías eh, de trabajo más humanas, se podría decir, no, no es un eh, esfuerzo infinito eh, por obtener más eficiencia. Desde lo local, bajaron esa abstracción y la mataron. Entonces, me parece que aquí hay uh, una opción si tenemos que creer en algo, que tal vez la, la democracia nos parece demasiado contradictoria, tal vez en el local haya una esperanza y una forma de creer en Muchas gracias.